Hola, soy Alejandra y quiero compartirte lo que vamos a aprender en la asignatura Función Oral-Faríngea. A lo largo de la asignatura encontraremos un contenido que nos permitirá evaluar y tratar las alteraciones de la función oral faríngea como área de actuación del profesional de fonoaudiología Abordaremos este tema a partir de contenidos que nos permiten navegar por conceptos de actividad y control nervioso, aspectos anatómicos y funcionales, así como diferentes propuestas de abordaje clínico rehabilitador. ¿Y qué te ha parecido hasta ahora? Interesante, ¿cierto? Entonces continuaré contándote más. El área de la función oral faríngea enfrenta los errores de la ingesta o el tragado, asistiendo a sujetos que por cualquier repercusión neurológica, psicológica, orgánica o iatrógena, pierden la facultad de tragar alimentos, de procesarlos en la boca. Tal es el caso de los pacientes con lesiones encefálicas a causa de isquemias o cualquier evento cerebrovascular o traumatismos craneales. También pacientes con daños anatómicos como presencia de tumores en cabeza y cuello o malformaciones de las diferentes cavidades vinculadas al sistema. Las demencias o factores psicológicos también podrían ser causantes de alteraciones en el tragado, aunque éstas se consideran las de menor proporción. Y para finalizar, es de vital importancia para el fonoaudiólogo el reconocimiento anatómico, neural y funcional con el fin de poder establecer elementos rehabilitadores que permitan al sujeto paciente volver a normalizar los actos de ingesta de alimentos. De no ser posible, las repercusiones de estos errores podrían llevar al paciente a la muerte, bajo condiciones de infecciones pulmonares, deshidratación o desnutrición. Factores clínicos propios del paciente con alteraciones en la función oral faringea. Como ves, vas a aprender mucho en esta asignatura, así que ¡bienvenido!